¡No soy de que soy fillo tú, ¡Tú soy un hijo de una grandísima. ¡No tire cortometrano! ¡Tire tonos quito.